Hola, bienvenido a mi canal. ¿Te ha pasado que a veces sientes que tus videollamadas con los alumnos vía Zoom son interrumpidas de forma constante y crees que el tiempo no lo usaste de la mejor forma? Bueno, en este video te doy tres consejos básicos y notarás al tiro la diferencia de tener una clase interrumpida a una clase ordenada en las cuales puedes aprovechar muy bien los 30 40 minutos de la versión gratuita que te entrega Zoom. Vamos por el video. Bueno, aquí tenemos una sesión de Zoom iniciada, silencié el micrófono y el video para que no acople y se eh, interfiera la imagen. Tengo a mi alumno estrella ahí conectado y voy a compartir la pantalla. Ya supongamos que voy a compartir la pizarra. Compartir. Cuando se comparte la pantalla, el alumno tiene la opción de rayar nuestra pizarra, la presentación o el video que estamos mostrando. Para que eso no ocurra, tenemos que ir a la siguiente configuración. Buscamos este menú que está cuando compartimos nuestra pantalla y tenemos que inhabilitar anotaciones de los participantes. Si inhabilito eso, obviamente el alumno no va a poder dibujar, aunque lo intente, ya no va a poder rayar nuestra presentación. Um, dato. Si en el menú de la pizarra que compartí hago clic en seleccionar y pincho el dibujo que hicieron, yo podría saber quién fue. Ahora, ¿cómo aparece el nombre acá? En el mismo menú donde fuimos antes dice mostrar nombre de los anotadores. Si selecciono eso y pincho el dibujo que hicieron, me va a salir el nombre del usuario, que no necesariamente el nombre real, es el nombre del usuario que está conectado a la videollamada de Zoom. Por lo tanto, vamos a ver quién fue el que rayó la pizarra. Ahora, supongamos que rayó y yo bloqueé y quiero borrar esto en el mismo menú. Voy acá donde dice borrar y tengo tres opciones. Borro todo, mis dibujos o lo que hicieron nuestros alumnos. Así que aquí elijo esta opción y ya no va a aparecer lo que ellos hayan dibujado o alcanzado a dibujar. Ahora, otra configuración que sugiero es la siguiente, bueno si se les pierde ese menú, ojo, a veces se oculta, si se pierde dejen el cursor encima y debería aparecer nuevamente, bueno si voy aquí a el chat de Zoom sugiero que configuren de esta forma su chat, solo que en el anfitrión, así evitamos que los niños escriban mensajes a otro compañero y este canal de información solamente nos sirva para que escriban al profesor alguna duda o e inquietud. Ahora, ¿por qué eso es importante? Por lo siguiente. He visto que en algunas sesiones online se interrumpe mucho en lo que está explicando el profesor. A pesar que el profesor da las instrucciones que apague los micrófonos y todo, el alumno se ve muy tentado a, a, a hacer su respuesta, intervenir en la clase responder la inquietud del profesor o hacer un comentario, pero a veces eso interrumpe mucho lo que uno quiere explicar. Por lo tanto, si voy aquí al menú nuevamente, a participantes para que me muestre esta ventanita. Yo puedo silenciar a todos los alumnos. Cuando hago esto, Zoom me pregunta lo siguiente. Permitir que los participantes reactiven su micrófono ellos mismos. Es decir, si yo silencio a alguien, el alumno en este caso, tiene la opción de reactivar su micrófono. Por lo tanto, si interrumpe, yo lo silencio, él activa el micrófono y puede interrumpir de nuevo. Si ya eh, pasa eso, uno puede silenciar a todos, pero desmarquen esto. ¿Qué pasa ahí? El alumno no puede volver a activar su micrófono hasta que el profesor lo autorice nuevamente. En este caso tengo que ir al menú activar todos, si quiero que todos tengan acceso al micrófono o si quiero ceder la palabra a algún alumno, Voy a la al nombre de ese alumno y reactivo el audio y el alumno nuevamente va a poder eh, hablar. Por lo tanto, en resumen, aquí vimos tres cosas que son básicas para una clase entre comillas ordenada, ¿ya? entendiendo que a veces el alumno no, no cata la instrucción, uno mismo puede, mediante la configuración de Zoom, llevar un orden relativo. Si no quiero que el alumno raye la pantalla cuando proyecto algo, debo ir aquí al menú y configurar que anoten o no. Y si quiero que ver quién está anotando, activo la opción de ver su nombre. Y lo otro es activar el chat, que solamente escriban al anfitrión que se entiende que es profesor. Y eso me sirve como medio de comunicación porque cuando silencio a todos los alumnos, mientras estoy explicando algo, ellos me pueden hacer las preguntas por el chat y después, al final, hago la ronda de resolución de consultas y mi clase quedaría más ordenada. Ya con eso, uno puede mantener un orden relativo en la clase y aprovechar los 30 40 minutos de la versión gratuita que me entrega Zoom. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y compartir este video, ya que si a ti te sirvió, es muy probable que a un colega tuyo también le sirva. También te dejo una lista de reproducción con videos de Meet, Zoom, Classroom que quizás te puedan servir para tu trabajo esto es todo por hoy un gusto volver a estar en contacto con ustedes, espero sus consultas y nos vemos en el próximo video, adiós